Ese es el hígado, el hígado, hígado, diafragma, es el principal músculo de la inspiración, diafragma, y es el músculo que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica, aquí los pulmones, ese es el pulmón, el pulmón derecho, pulmón derecho, específicamente el óvulo inferior del pulmón derecho. Esos son los diferentes vasos que irrigan al hígado. Específicamente la vena corta. Vena corta. Ese es el riñón derecho. El riñón derecho. El riñón derecho se compone de médula y corteza. Médula y corteza. Es. La... La médula también se le llama pelvis renal, que está compuesto por los cálices mayores y los cálices menores. Los cálices mayores y menores son los conductos, los conductillos, que recoge la orina que se forma en el riñón, lo llevan al ureter y del ureter lo depositan en un gran reservorio que es la vejiga urinaria. Ese es el riñón derecho y el óvulo hepático derecho del hígado lóbulo hepático izquierdo dijimos ahorita que la vena aorta abdominal vesícula biliar que es el reservorio de la bilis que es el jugo producido por el hígado para emulsificar las grasas y otras funciones o sea entre otras funciones eh y está todo muy bien bueno, un corte transversal y un corte longitudinal un corte transversal y corte longitudinal ahí el corte longitudinal ve sus paredes finas y sin contenido sólido es decir no imágenes litiásicas que está en buenas condiciones no hay piedra no hay coler